José Luis Cosme resultó herido de machetazos a manos de su vecino en medio de riña en el sector Pueblo Nuevo de este municipio de San Francisco de Macorís. No, estaba acostumbrado a tirar de piedra a la casa. ¿A tu casa? Sí, porque la esposa de no es realidad mi casa, casa de mi primo, de mi primo donde yo estaba. La esposa de trabajo donde mi primo, en esa casa donde yo estaba. Y él está acostumbrado a tirarle piedra. Tú sabes, no es que todos los días, pero lo, ha, lo había hecho varias veces. En la propiedad hay diferentes apartamentos atrás. Y ella se estaba quedando con pues, donde una vecina parece que estaban dejados. Y él estaba otra vez tirando piedra. Cuando salimos a ver qué era lo que pasaba, el tipo parece que estaba drogado Desarmado sin nada, imagínate. Me hemos hecho el hueso, ¿eh? De chepa, ya lo sabe. Y en la cabeza no, no sé cómo no me mató Porque tengo varios heridos. Entonces... Cosme se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino